Amigas y amigos, muy buenas tardes ya, 1 y 51 minutos de la tarde, reciban el más cordial saludo en nombre de todo el equipo de Mundo Les saluda Alfredo Suárez, hoy miércoles 9 de noviembre, un día después de las elecciones de mitad de término aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Aún sin saber de qué bando va a quedar el Congreso de los Estados Unidos, al igual que el Senado, para el Senado posiblemente tengamos que esperar hasta diciembre... ...para determinar hacia qué bando se inclina la balanza y el poder político dentro de la Cámara Alta del de, eh, Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya hay algunos resultados confirmados desde la noche de ayer y hoy vamos a tener un invitado súper especial... Eh, eh, fue reelecto como eh, representante de la Cámara Estatal aquí en el Estado de Georgia Pedro Marín, primero felicitarte y darte la bienvenida a Mundo Nao Gracias, gracias a todos los que nos están viendo en el día, de, en la tarde de hoy eh, en Mundo Nao pues, claro está cansado fue una noche larga ah, ah, estuvimos, claro está eh, en campaña, Tuve contrincante esta vez eh, y estuve en campaña hasta hoy de, de septiembre estoy hablándole a los constituyentes tocando puertas, haciendo todo lo que tengo que hacer eh, para poderme reelegir. Así es que eh, gracias, ¿verdad? Papá Dios, yo siempre lo digo, y mi familia, el apoyo, eh, y mis constituyentes, pues ganamos un, el término número, número 11. Así es que ya yo llevo 20 años como representante, así es que vamos a darle dos más a ver qué pasa. Y tiene que, que estar haciéndolo bien, Pedro, porque para salir reelegido 11 veces ya, las cosas se están haciendo bien, por sí, lo menos. Mira, eh, eh, yo estuve hablándole a un grupo de estudiantes hace poco, eh, y alguien, eh, uno de los estudiantes en high school, eh, en mi distrito, me preguntó que cuál era mi legado. yo digo, bueno, legado, pues claro está eso cuando tú te retiras o, o, o falleces, ¿verdad? Eh, ¿Qué dejaste tú atrás? Sí. Eh, y yo pensando en eso, pues yo creo que básicamente yo lo que he hecho en mis 20 años, aparte de pues trabajar para educación, para eh, eh, salud, eh, desarrollo económico, todo lo que tenemos que hacer nosotros como legisladores, eh, yo me convertí en un puente entre la comunidad diversa del estado de Georgia y gobierno. Porque yo, si vienes a ver, yo fui el primero de los que traje a los latinos al, al Capitolio. Eh, aparte de eso, pues fui el primero que traje a, lo, a, la, a la comunidad vietnamita, a la comunidad coreana, a la comunidad china, hindú, pakistaní, a los musulmanes, a, al Capitolio. Así es que yo me he convertido en ese, en ese, en ese puente, en ese eslabón, de que esas comunidades, pues claro está, número uno, se vean, tengan presencia aquí en el estado de Georgia. Y número dos, pues que, que, que, que se vea de que son comunidades importantes, porque son comunidades de que, pues claro está el desarrollo económico, eh, los pequeños negocios, eh, eh, todo lo que tenga que ver con todas esas comunidades, eh, es importantísimo para nuestro estado. Pedro, eh, ¿te sorprende cómo queda estructurado el mapa político aquí en el estado de Georgia? Para muchos esperábamos en el caso de la elección de gobernador que fuera un poco más reñida. Eh, los analistas hablaban de que hasta a, eh, hasta el día de ayer no se iba a definir eh, quién era el nuevo gobernador de, de Georgia, pero para sorpresas de muchos y de muchos analistas, eh, eh, el gobernador Ken logró el mismo día de ayer la victoria Logro, logró ayer mismo la victoria y por un gran margen Exacto. claro está nosotros hace cuatro años cuando eh, eh, la contienda primera con Stacy y, y, y el gobernador Kemp eh, pues eh, ella él, él perdió ella ganó perdón, él ganó por solamente 55 mil votos pues se esperaba también eh, algo más parecido, algo más reñido de lo que pasó anoche eh, que claro está, el gobernador se reeligió por más de 300 mil votos. Eso que nos enseña a nosotros, y yo, yo llevo 20 años eh, eh, como representante, yo soy alguien que las encuestas, pues, a mí la encuesta verdadera, la cual yo creo, es el día de las elecciones. ¿Quién saca más gente a votar? Esa es la encuesta que vale. pues ya hemos visto históricamente muchas encuestas, mira el 2016, sí. cuando decían que Hillary iba y a barrer, exacto. Exacto. y no fue así. Así es que yo encuentro de que pues eh, eh, el Partido Republicano hizo un buen trabajo en sacar a su gente a votar. Nosotros hicimos un buen trabajo, los demócratas, en voto adelantado. Nosotros Históricamente nosotros votamos adelantado. Y en esas eh, dos semanas, dos semanas y media que estuvimos con el voto adelantado, nosotros pues tuvimos prácticamente rompimos los récords. 2.5 millones de personas wow. hicieron ese voto adelantado. Pero el Partido Republicano es un partido militante, es un partido de que va a las urnas a votar el mismo día de las elecciones. Así es que, pues, ya vimos eso. Eh, eh, eh. ¿Qué crees que influyó en, en estos resultados? Mira, yo te diría que básicamente, pues, eh, eh, número uno, eh, eh, el gobernador Kemp, pues, eh, eh, no hizo un mal trabajo en cuanto a la parte económica eh, del Estado eh, y también que se confrontó a Trump, al presidente Trump, cuando él quería cambiar las elecciones. Yo creo que eso, pues, eh, ayudó muchísimo a, a que eh, la gente pues, lo viera como desafiante contra Trump y le ganó muchos votos. Eh, ahora, pues, claro, está eh, eh, triste porque o sea, ahora vamos a ver el futuro del Partido Demócrata eh, en este estado. Yo fui eh, eh, vicepresidente del Partido Demócrata a nivel estatal por 10 años. Eh, eh, y yo estaba a cargo de los grupos constitucionales eh, yo fui el que pues claro está creó el, el, el caucus latino el caucus asiático el caucus eh, eh, afroamericano eh, los maestros los jóvenes eh, así es que eh, eh, quiero ver que, cuál va a ser el futuro de nosotros eh, y entonces claro está pues, dentro de cuatro años tienes que entender de que el gobernador Kemp no puede correr de nuevo eh, que va a ser una silla abierta y vamos a ver quién entonces del, del Partido Demócrata, pues, eh, eh, se tira eh, eh, para nosotros. Claro, está correr detrás de él para que, te, que tengamos un gobernador demócrata. El, el Estado está bien dividido. Sí. <coughs> Perdón. Y lo vimos anoche. Y lo, lo, vimos, viendo y lo estamos viendo actualmente con las elecciones al Senado. Y no solamente el Estado, estamos viendo la nación eh, eh, bien dividida en cuanto a, a, a los asuntos, en cuanto a los votantes. Eh, yo creo que, pues, claro, está la economía influyó mucho. Eh, porque sí pues la economía es algo que que, que nosotros eh, tenemos que, que eh, trabajar en ella pero es un tema y, y, y, y, y vamos a saltar un poco también a la parte nacional que uh -huh. el partido republicano pareciera que no se enfocó en su discurso o a la hora de vender sus propuestas porque se se, se, se, se enfocaron en la delincuencia se enfocaron en el tema migratorio y un tema que de una u otra forma eh, Tienen bajo en las encuestas al presidente Biden es el tema de eh, económico uh -huh. y los republicanos prácticamente no lo tocaron y se enfocaron en estos dos que te dije principalmente y, y, y, tremenda estrategia y tienes que entender de que Trump en el 2018 cuando estaban la, las elecciones a medio tiempo, él estaba en 40% de aprobación a nivel nacional eh, Biden estaba en 43% así es que es usual de que dos años después de tu presidencia y él estaba pues atacando muchas, muchas cosas que estaban pasando. El país estaba cerrando, el, el COVID, había un sinnúmero de cosas. Eh, eh, el, el, y, y claro está, el tema de la economía es un tema que, que pues, claro está, duele, eh, porque tú lo ves cuando vas a echar gasolina en tu automóvil, lo ves cuando vas a hacer compras. Sí. Pero no, o sea, el, el Partido Demócrata o el presidente... No es culpa. Yo creo que independientemente de quien estuviese gobernando, o sea, se eso, iba a pasar por la misma situación. Eso, eso es el COVID, Exacto. que no hay empleados, que la, la, la, la manufactura, la, la agricultura, hay un sinnúmero de factores que claro está, eh, eh, dio a, a, a que estos precios suban. La gasolina, o sea la gasolina, hay, hay, hay muchísima gasolina, pero nosotros no controlamos a cuánto se está vendiendo el barril de gasolina. ¿Entiendes? así es que eh, eh, de que atacar al partido demócrata que está en el poder ahora por la economía que estamos sufriendo ahora pues claro está así en parte eh, responsabilidad eh, están eh, la cabeza hay, hay, hay un dicho que uh, el presidente stops the buck ¿entiendes? o sea con el presidente ahí ahí pues claro está todo va hacia él y es entendible porque no solamente Biden en estos momentos sino que en presidentes anteriores pasó con Trump pasó con los Bush o sea, hay un sinnúmero de cosas que han pasado. No, y tradicionalmente el partido que está en gobierno, eh, digamos, ejecutivo en las elecciones de medio término, pierde totalmente el, el dominio dentro de, de la Cámara por todo eso que estamos diciendo. Sí. Este, lo ven ligado a las acciones del presidente sí. eh, y va mucho con, con la popularidad que tienen en ese momento. Pero a pesar de eso, y de la popularidad que tiene en estos momentos el presidente Biden y todo lo que hemos hablado. ¿No fue esa gran marea roja arrasando por todo el territorio nacional? No, no fue, no fue. Y vimos un sinnúmero de, de escaños de Senado, vimos un sinnúmero de escaños de Congreso uh, y vimos también varios escaños de Gobernador, donde claro está, eh, no hubo esa ola roja como, como todo el mundo creía. Eh, eh, así es que, o sea, volvemos a lo, a lo mismo que estábamos hablando ahorita, de que el país está bien dividido vamos a eh, el, el republicano pues toma control del, del, del congreso eh, vamos a ver McCarthy como es como como nuevo speaker eh, eh, y entonces vamos estamos todos, todos todavía peleando eh, el, senado el senado federal eh, como te dijiste anteriormente que vamos a una segunda vuelta en diciembre 6 eh, para ver quién controla de verdad el senado pero estamos estamos de verdad en una en un, en un partidismo Increíble. Eh, y especialmente nosotros los latinos. Eh, y yo te diría que mucho el inmigrante, de que nosotros pues claro está, nos, nos eh, identificamos eh, con muchas de las plataformas de ambos partidos. Porque yo soy, y lo digo y lo he dicho públicamente 20 años, yo soy un demócrata moderado. Yo soy un centrista. Y a eso, a eso ¿Entiende? iba Pedro. Y estas, estas, elecciones creo que dieron ese gran ejemplo, porque el papel que jugó el presidente Trump en estas elecciones en particular fue fundamental. La mayoría de los candidatos, por decirlo así, de Trump o no lograron sus objetivos ¿Sí? o no ganaron por la diferencia eh, que era. Y eso da un, una viva, un, da un ejemplo de que el país no quiere. Ni un extremo de un lado ni un extremo del otro. Quiero un equilibrio y por eso ese ese ese país dividido en dos como tú el claro, lo de claro. diciendo. Y, y, y tienes que entender, de que, vuelvo de nuevo a nosotros los latinos, eh, eh, de que pues nosotros, pues, por ejemplo, yo, yo soy pro familia, eh, eh, pro, pro, mi, pro, mi, pro mi religión, eh, pro, pro negocio. O sea, hay un sinnúmero de cosas de que pues nosotros estamos, de que eh, nos identificamos entonces con el lado eh, eh, del conservador. Pero también a nosotros nos gustan los asuntos sociales, de ayudar a la gente, lo, lo, la, la, la, la parte del Partido Demócrata que tiene, pues claro, está eh, eh, en, en su plataforma. Así que somos, somos un, un, un y, y yo siempre lo he dicho, de que eh, las personas que crean que el, el, el, el, el latino es demócrata, el latino no es demócrata, el latino o se depende de a quién tú le hables y depende de a quién, quién crea a él que va a ayudarlo a él en un futuro. Y no solamente los latinos, vamos a hablar de la comunidad asiática, el API, la comunidad esa, API también, que, que también es una, es una, es una comunidad bien moderada, eh, bien centrista también. Pedro, ¿qué podemos esperar en los próximos cuatro años con este cambio de, de, en el Mira, Congreso? Mira, ahora mismo, pues claro está, eh, pues eh, darle las la, la, la, eh, felicidades a, a, al gobernador Brian Kemp. Eh, yo conozco al gobernador Kemp desde que él era senador, porque acuérdate que yo llevo 20 años en, la, en, la, en el Capitolio, en la, en la legislatura. Yo lo conozco a él como senador, lo conozco a él cuando corrió para secretario de Estado, hizo 8 años como secretario de Estado y, y ahora 4. Eh, eh, mis felicitaciones están en, en él. Eh, eh, vamos a ver cuál va a ser la agenda del gobernador en estos próximos 4 años eh, eh, y eso lo veremos nosotros. Eh, en la segunda semana de que nosotros entramos en la legislatura, en enero, porque entonces ahí es que él, él, él eh, eh, hace público su, su, su agenda eh, política para esa sesión legislativa. Eh, y entonces vamos a ver eh, y a oír eh, de las diferentes agencias de gobierno cuáles son las necesidades y todo lo demás. Eh, así es que yo te diría que eh, eh, va a ser eh, la legislatura, inclusive, también está... Eh, o sea, no hay una, una gran mayoría republicana, republicana. O sea, nosotros estamos ahí, ahí con ellos. O sea, sí, ellos tienen alrededor de unos 6, 8 eh, escaños más que nosotros, pero para cuando nosotros cuando ellos quieran hacer algún tipo de proyecto a nivel constitucional, van a necesitar, van el a, necesitar apoyo. Eh, a nosotros, inclusive ahora que el portavoz de la Cámara de Representantes, el Speaker, acaba de anunciar eh, de que él no va a correr para reelección. El señor David Ralston, el representante David Ralston, él vino conmigo a la Cámara de Representantes en el 2003. Eh, y entonces vamos también a ver cuál va a ser la, la, la. cuáles van a ser los candidatos para poder ser el speaker este año. Y ya estamos viendo y estamos oyendo nombres de personas que están bien, son bien extremistas a personas que también son más, más bipartidistas. ¿Entiendes? Porque entienden de que, pues mira. No es, no es un, un extremo Exacto. muy muy allá ¿entiendes? O sea, y, y estamos viendo varios candidatos y estamos viendo nosotros los demócratas de quién nos vamos a, a, a, a quién vamos a apoyar nosotros creo que vamos a poner nuestro propio candidato a, para, para speaker de la, de la cámara representante pero eh, eh, vamos a ver también que qué, qué, qué, qué candidatos tiene el partido republicano triste es de, de la parte del senado eh, de que el que ganó como lieutenant governor o como gobernador, no sé cómo se llama, en español, en ¿verdad? Allá lo que nos están viendo, eh, eh, el lieutenant governor, pues Burt Jones, pues tú tienes que entender de que Burt Jones es un trompista. Burt Jones es un denier, uno de que dijo de que la, la, la, la el presidente Trump eh, eh, no perdió las elecciones, de que fue robado y. También Burt Jones fue uno de los que eh, el día de que los electores eh, estaban aprobando por el presidente, ellos se estaban reuniendo abajo en el Capitolio, eh, haciendo su propia su propia, eh, eh, su propia propia plancha de, sí. de republicanos para, para poder eh, darle esos votos a, a, a, a al presidente Trump. Y yo te digo yo porque yo estuve en el tercer piso, porque a mí yo fui uno de los escogidos, de los 16 escogidos a nivel eh, estatal de que hicimos demócratas, de que votamos para el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, de que la, confirmarlo, de que habían con, eh, eh, eh, ganado Georgia y ellos se estaban reuniendo abajo en el segundo piso. Eh, así es que vamos a ver cuál va a ser la, la, la, la, la ideología, cuál va a ser la plataforma, eh, cuál va a ser el plan de él como, como lieutenant governor para correr el Senado y ver cuáles son los nombramientos también que van a, a surgir para las diferentes comisiones en el Senado. Y es una cosa que estamos también viendo nosotros en la Cámara, claro qué va a pasar. ¿Qué va a pasar uh -huh. Pedro, ya se nos está terminando el tiempo, eh, tu mensaje para toda la gente que nos está viendo y especialmente a la gente que te brindó ese apoyo en tu distrito. Oh, yo darle las gracias a todos, de verdad, <risa> eh, eh, al Distrito 96, que son es parte de la ciudad de, de Norcross y de Duluth, a todos mis constituyentes, eh, claro está, darles las gracias eh, por confiar en, en esta persona bien humilde. Yo siempre, pues, claro, está, he estado eh, al frente del cañón para nuestra comunidad latina. Eh, he trabajado muchísimo eh, eh, con todos los asuntos de inmigración y todas las eh, favorezco DACA. O sea, hay un sinnúmero, yo creo que los estudiantes deberían de asistir a las 35 universidades y colegios que están y he marchado. Y he hecho rally y he mandado cartas al, al Board of Regions para que nosotros podamos aprobar a, lo, a los estudiantes. Y es algo que voy a continuar haciendo. Eh, así es que eh, yo encuentro que nosotros, pues claro, está eh, veamos esta segunda vuelta, eh, eh, diciembre 6. Son cuatro semanas más de política, perdonen, ¿verdad? Más anuncios políticos. Y de campaña y, fuerte. Oh, campaña fuertísima. Los millones de dólares que se va a gastar en esta o sea, en Se rompieron esta un récord en estas elecciones. Oh my God, una cosa increíble. Eh, eh. Así es que, al tanto, vean nuevamente quién es su candidato, eh, o, el, o el, el senador Warnock o el candidato Herschel Walker. ¿Quién va a ser su candidato? ¿Quién ustedes creen? Eh, estamos oyendo de, de los dos. Eh, así es que yo creo que lo importante es que nosotros hagamos el uso del, del. del yo te diría que el voto es el, el, la parte constitucional más importante que tiene el ciudadano americano en cuanto a elegir sus líderes cada, cada, cada vez que haya elecciones, que nuestra voz sea escuchada. Así es que eh, eh, eh, volvamos a votar. O sea, esto no se ha acabado. <risa> Pedro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. A todos ustedes también muchísimas gracias. Y antes de, de despedirme, Quisiera agradecer también a todo el equipo de producción de Mundo Now que desde el día de ayer está trabajando en este gran operativo de las elecciones de mitad de término, nuestros corresponsales en California, en Texas, en Florida, todo el equipo de producción aquí en el estado de Georgia, que trabajamos desde tempranas horas de ayer hasta el día de hoy para llevarles a todos ustedes la información que tanto necesitan. Yo soy Alfredo Suárez, les deseo. Un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.